Eh, eh, eh, eh. Aquella noche que volviste, llorando me convenciste que tú no querías hacerme daño. Hicimos el amor en el baño, tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable, sin importar el daño que ha causado. Back my pocket Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos la mole en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es tiene estable Sin importar el daño que ha causado